Hola, qué tal a todos, amigos. Víctor Rex, hoy estamos haciendo un nuevo gameplay, vamos a hacer las misiones de vigilante del GTA San Andrés y tenemos que ir a Doherty. Bueno, y una vez en Doherty, que es exactamente en San Fierro, nos metemos debajo de este túnel. Y vamos a salir al puente. Y vamos a ir exactamente a la casa de Polaski. Y vamos en busca de la minicom, que es el arma esa pequeña que es la de Terminator. Y las pueden encontrar en la casa de Polaski. Una vez que pasen las misiones de Polaski. Y en el puente. A continuación, van a ver que yo les muestro esta minicom que es super potente, que es el arma de Terminator. Que es mi arma favorita porque es muy rápida. Y bueno, ya se los voy a mostrar. Ahí está la minicom. Pueden subirse por ahí con el jetpack. O hacer el método que yo voy a hacer, que es ir a la casa de. Polaski, coger el arma. Bueno, vamos a ir a buscar nuestra arma mini minigun. Y porque es como la minigun, porque es rápida y sencillamente me puedo bajar y destruir a los coches o a los enemigos que me estén persiguiendo o que yo los persiga. Como sea, en sí, el método más sencillo que he encontrado, aunque también se puede realizar con la tanqueta suave. Esta misión, pero en sí, si ustedes quieren. Lo hacen a su manera, como quieran, se puede utilizar el coche de policía, el HPV100 que es la que estoy usando El car el Hunter, el Reno y el Ranger Bueno, estamos ya en la casa de Polaski, si quieren si quieren van a buscar el arma Como yo lo voy a hacer ahorita que voy a buscar el arma, mi arma favorita, oh sí mi arma favorita Que es la minicom, y bueno, se ve algo pesada, pero sí es pesada <risa> Por eso hay que disparar con mucha precisión, como estoy disparando y bueno, ya voy a subirme porque ya me cansé de disparar Así de simple, es la HPV100 Creo que tiene un toque muy Terminator este juego Bueno, el, el sospechoso ha sido visto por última vez en tierra robada Si no me equivoco, leí mal o leí bien Bueno, ahí tenemos que va una moto Y como ven, la minigun dispara una vez Y quiero destruirlo Ya lo destruí Y bueno, como siempre te dan solo 50... o sea, te dan casi como un minuto Para otra vez seguir la moto Pero... Pero por eso es que yo les digo que es necesaria esta arma Este minigun porque a una larga distancia Puedes disparar y es el método Más sencillo que yo he encontrado Y lo que hago es compartirlo Si les gusta bien y si no, no que puedo hacer Me divierto haciendo esto Entonces, encontramos a los sospechoso Sospechocho que es en un auto sí. Al sospechoso que está en un auto Y bueno, ven que tan fácil Aunque lo que sí me molesta es que me salen las estrellas Y todo lo demás Pero para eso hay otro pequeño truco ya que queremos hacer nuestra partida al 100%, el siguiente truco es saberte dónde están las, las estrellas para que te disminuyan. Por ejemplo, ya me empezó a buscar un policía puto, como pueden verlo, ahí pasó. Ahí pasó el mi puto. Entonces hay que ir a buscar una estrella. Y ya, ya se pueden descargar el mapa de internet o como sea y buscar las estrellas. Pero el método, el método mejor que existe es saberse dónde están, dónde están las estrellas para que te disminuyan Las localidades de las estrellas o como se conoce en este juego, los sobornos policiales Puedes buscar en Google y buscar el soborno policial y bueno Uy Dios, se me escapó el muy mal parido, Dios, Dios Ay, Qué mala suerte es la mía que no le pude parar tiempo Pero yo creo que esta vez sí lo voy a destruir Yo creo que sí, x xdx ya lo maté mm. Lo más épico que sigue saliendo. Ah, ya, yeah, es el, sospe el sospechoso ha sido visto por las proximidades de One Country. A ver, vamos a ir a One Country a ver si lo encontramos, si podemos dispararle una larga distancia. Uy, oh, Dios, me caí, ¿Qué no puede ser. Hay veces en que tú tienes que buscarlos a ellos o ellos te van a buscar a ti. Así de simple. Hay, pero hay veces que se alejan mucho y que se van perdiendo mucho y ah, tienes que perseguirlos porque la distancia cada vez se larga más y tienes que estar algo cuidadoso. Las misiones de vigilantes son, quiero decir que también son necesarias para completar al 100% las partidas en, del GTA, ¿no? Y también los sobornos policiales también son necesarios. Y bueno, hay ocasiones cuando se activa las misiones de GTA, puede que el criminal vaya a perseguirte en los carros fantasmas, que son carros que, que mucha gente dice en los sacamitos y todo lo demás. También pueden aparecer vehículos muy raros, como por ejemplo el Hot Knife, que es demasiado difícil de robar. Solo con un poco de habilidad se puede robar. Eh, bueno, eh, también quiero decir que en, en la versión para PC, esta misión es totalmente infinita, se puede decir así, porque puede llegar a las 500 misiones y, y simplemente vas a, seguir y vas, a seguir y vas a seguir y vas a seguir y vas a seguir y vas a seguir y vas a seguir a obtener el mismo resultado. Bueno, aquí ya lo vamos a esperar al desgraciado. Oh, qué mal parido, en serio, no se murió. Ya. Yeah. Y como sigue diciendo, el. Lo más épico es que estas misiones son difíciles, difíciles que se acaben, mejor dicho, nunca se van a acabar en la versión para PC Y bueno, en la versión para Play 2 tú puedes ir a un Burger King o a un lugar así para comidas rápidas cuando está en la hamburguesa Y cuando estás haciendo las misiones, eh, puedes entrar un momento sin comprar nada y, uy, Dios, dos tiros, de un, de, dos pájaros de un tiro Entonces puedes entrar a un lugar y, y simplemente vas a ver que se te va a eliminar eh, el objetivo sin hacer ni un solo esfuerzo, es como un guiño de Rockstar y que épico, vienen más, como un guiño de Rockstar para decir que los, mientras los policías comen los ladrones se, se escapan, ¿no? lol, es muy épico, ¿no? Eh, también existe la posibilidad que finalice el jugador si se le acaba el tiempo o sea, si acaban los 59 segundos que dan aquí o sea, si tú dejas pasarlo, bueno, voy a hacer. en el mapa si tú dejas que los 59 segundos se pasen obviamente vas a perder y todo lo demás. Lo que sí me molesta es las estrellas porque como ven aparecen demasiadas estrellas y fastidia eso que aparezcan. Pero lo muy bacano es que o sea, vienen los autos unos tras otro y, y se te va a hacer algo, algo, fácil, algo fácil eliminarlos, pero. Pero también, o que probó yo, desde que se fuera al agua, <risa> pero me viene persiguiendo. Voy a ver si me meto por aquí por la cueva. Esta cueva yo no la conocía y se me hizo muy raro entrar a esta cueva. Pero me di cuenta que en la cueva exactamente había una estrella. Entonces, gracias al mapa que había descargado por internet, me pareció muy interesante que, que me bajó una estrella y e hice un soborno policial más. Entonces... Yo les recomiendo primero que nada para pasar esta misión es que ya saben, descarguen el, el mapa, el mapa de las estrellas para así superar la misión rápido Y guiarse también con el mapa que tienen, tienen a mano, además de eso mirar mirar dónde se va a encontrar la próxima estrella para que sí Los policías no le destruyan su auto o lo que sea, moto o tanqueta SWAT o como quieran decirle Entonces vamos por los objetivos y por lo general yo elegí la casa de por las iniciar esta misión Porque sencillamente en el desierto Porque casi está cerca Y además de eso no hay tanto tráfico como es en la ciudad Entonces por eso decidí Hacer esta misión porque me atrevo a volver a cualquier lugar que yo quiero Así que Me parece muy bueno Lo triste es ir a otro lugar que no sea el desierto Como, como es a veces en adelante que, que los objetivos se alejan mucho Y no los alcanzas y se van a otra ciudad Entonces da rabia eso ¿Qué puedes decir? ¿Qué puedes hacer? Pues nada Seguir y no, no dejarte de ganar por un juego Y eso Uy, Dios Dios, Dios, Dios Este lugar me encanta, me fascina Y ahí van pasando, y van pasando No, no, no, se me van a pasar, se me van de largo Ojalá lo pueda destruir Oh, Dios, sí, uno Y, qué épico, me pareció ver a otro Amenaza eliminada, ok He eliminado casi todas las amenazas Y qué puedo decir Ya voy en el nivel nueve Voy a señalar a ver dónde se encuentra el otro. O sea, no señalo, sino que simplemente chequeo exactamente dónde se encuentra el siguiente objetivo. Mm, Estas misiones me parecen que a veces son muy largas y todo lo demás, pero todo es algo de paciencia. Porque exactamente es llegar a los 12 niveles. Y bueno, ya les dije que esto es demasiado necesario para poder completar el juego al 100%. Sigue es que llega al 100%. Aunque al final del 100% no van a la gran cosa. No es la gran cosa, eh, pero uno se lleva el, el logro o el objetivo de decir Oh Dios, yo sí me, me, me maté y me esforcé en pasarme un juego que pensé que me iba a ganar Pero yo terminé ganando el juego Y suena muy épico, pero así suele, suele suceder Hay mucha gente que se descarga partidas Pero bueno, aquel, aquella persona que quiere saber lo que es jugar el juego de verdad Es pasarlo, ¿De qué, qué sentido tiene el juego ¿no? Dios, no puedo eliminar a ninguno Uy Dios, o oh, sí bueno, ya salieron las dos estrellas, voy a ver si voy por otra por otra estrella que sea un soborno policial o algo así por el estilo por, o parecido. Por cierto, algo que se me olvidó decir es que también hay que buscar las estrellas más cercanas. Porque si no buscan las estrellas más cercanas, eh, van a perder tiempo exactamente buscando donde hay la estrella que... no van a ver la estrella, simplemente van a ver la estrella o van a buscar una estrella muy lejos, entonces van a perder demasiado tiempo. Entonces yo ahorita lo que voy a hacer es tratar de irme por una estrella, a ver pero tenemos que matar a los bastardos, a los policías. <risa> oh, Dios. <risa> lo que sí me da rabia es cuando salen. Uy, uh, casito flotó yo también por ese ser policía. <risa> bueno, como vemos si tiene mucho swag. Y anda con sus gafitas. Y bueno, 69 segundos. 69 segundos me han añadido. No entiendo por qué. Ay, lo que sí me da rabia es que aquí con dos estrellas pareciera que tuviera cinco, porque te persiguen por todos lados malitos policías. Ay Dios. Lo que sí me gusta es que todos vienen enseguidos, vienen juntos. Uy, Dios, Dios. Rafa, resplotan, resplotan, respotan, subete, subete, subete. Uh, uh, qué suerte que seguían dando el auto. <risa> me parece muy amigo porque el policía viene atrás mío y es tan tonto que ya vieron que hace, hace unos pocos minutos llegó y se cayó. Bueno, vamos a señalar el siguiente punto. A ver dónde carajo está la estrella. O el siguiente objetivo. A ver. Bueno, ya me guíe más o menos a dónde está Y como vemos, ahí vemos al típico policía amargado que te persigue Sin lugar alguno, Y estamos en nivel 12 Hemos abatido 66 tipos, personas, animales, engendros No sé cómo decirles, criaturas, bestias, <ríe> elementos Atomos No sé cómo decirles O llamarles A ah, 66 66 Humanos No humanoides Lo que es mierda hablo. Entonces Ya vamos en, en El total de 66 abatidos Y vamos a ver Qué tal nos resultan Los últimos abatidos Como pueden ver Ya llevamos 11 minutos De gameplay Espero que Se hayan disfrutado Mucho este gameplay Y que Y que sigan apoyándome en este YouTube Aunque No lo hago por nada Ni dinero ni nada Sino que por simplemente Un hobby Y eso y que si algún día tienen un hobby que simplemente lo hagan y que lo cumplan No dejen que es aquel hobby que siempre quisieron o soñaron alguna vez en su vida desde que se quede en sus pensamientos Sino que haganlo en una realidad Entonces como ven, ellos vienen hacia mí Pero no quiero que los policías vengan hacia mí porque se me da rabia <risa> Dios, lo más es que vienen a velocidad igual se destruyen solitos Ok Ok, creo que he superado la fucking misión Espero que les haya gustado mi gameplay No olviden suscribirse, comentar Y sugerirme lo que ustedes quieran Hasta la próxima, soy Rex Tour.